¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, vamos a ver un pequeño ejercicio de acumulaciones de condena. Entonces, aquí tenemos cinco ejecutorios en concreto. Nos dice que Federico se encuentra en Murcia cumpliendo la ejecutoria 21-2017. Nos dice sentencia del 2 de mayo del 17. Nos tenemos que fijar no en el juicio oral, sino en la sentencia, que esta no tiene por qué devenir firme, ¿vale? Esta va a ser la fecha que vamos a, a tomar en consideración, no la del juicio oral por hechos cometidos el 3 del 6, estas son dos circunstancias que tenemos a que a tener en cuenta, primero la fecha de la sentencia y después los hechos anteriores a esta sentencia ¿vale? Nos dice condenados a una pena de seis meses de prisión y a otra pena de un mes de multa, la multa no la vamos a incluir hasta que se certifique o se justifique el impago de multa, Entonces eh, cuando se pague por RSP, entonces sí, pero de momento no, vale, efectos de liquidación vamos a incluir estos seis meses. La segunda sentencia, fijaros que es del 3 de julio del 17, el juicio oral como os comenté antes no lo vamos a tener en cuenta y los hechos cometidos el 10 de mayo, vale, dos penas de tres meses de RSP por impago de multa, ahí sí, vale, mientras no son privativas de libertad, no computan, efectos de, de acumulación. ¿vale? La ejecutoria 10-2017, sentencia del 1 de abril del 2017, el juicio del 2, 6 meses de prisión. La ejecutoria 4-2018, sentencia del 8 del 9 del 18, 9 meses de prisión y otra 3 meses. Y la número 5, bueno, las tenemos todas aquí en este cuadro. ¿vale? Como os comenté, aquí no deja de haber lo mismo que estábamos viendo antes. ¿no? En primer lugar la sentencia y después la fecha de los hechos. Lo que tenemos que hacer es ir haciendo bloques. Entonces, en primer lugar vamos a valorar la número 1 y la número 2. Si os fijáis, la número 2, la fecha de la sentencia, vamos a coger la más reciente, que sería esta de aquí, vamos a cambiar el color, y los hechos Vamos a coger todos aquellos hechos que sean anteriores a este 2 de mayo del 2017, ¿vale? Si os fijáis en estas dos de arriba, del 2 de mayo de 2017, los hechos anteriores serían estos, ¿vale? ¿Se pueden acumular las dos? Sí, claro que sí, ¿vale? Es decir, tomamos como referencia de, de, entre, de entre estas dos, la del 2 de mayo del 2017, y acumulamos la anterior. ¿Qué sucede en este caso? Si yo me voy al triple de la mayor, mire, 6 por 3, 18. No me interesa. vale Es decir, no me interesa aplicar aquí acumulación. Entonces estas irán de forma independiente. Entonces nos vamos a pasar al siguiente bloque. ¿vale? ¿En qué me tengo que fijar yo? Primero en la fecha de la sentencia y después en todos aquellos hechos, en las otras que sean anteriores. Bueno, pues aquí yo cojo y si nos fijamos, vamos al 3 del 7 del 2017, le cambio el color y después de la 4 y de la número 5, pues voy a valorar los hechos. Si os fijáis aquí es del 6, el 2 del 6 del 17 y aquí el 17 del 6 del 17. Los hechos obviamente son anteriores a esta sentencia. Tengo que valorar aquí, en esta acumulación que yo voy a hacer, pues en primer término si es más beneficioso para el reo la suma aritmética de todas las eh, penas que tiene impuestas o si es más beneficioso la aplicación del triple de la mayor vale en este caso nos iríamos a hacer la suma aritmética y nos daría 3 más 3 6 y 9 15 y 3 18 y 6 24 y 5 29 meses 29 meses es la suma aritmética de todas las condenas pero si yo ahora cojo y aplico el triple de la mayor yo para aplicar el triple de la mayor me iría a estos nueve meses vale estos nueve meses multiplicados por tres serían 27 meses 27 meses es más favorable al reo son dos meses menos que si yo me voy a la suma aritmética entonces aquí aplicaría la acumulación de condenas entre estas tres cuál sería la condena total que cumpliría aquí el sujeto serían los 27 meses acumulados de estas tres que vemos aquí más los 12 meses de estas dos que no eran eh, beneficiosos para el reo efectos de acumulación. En total estaríamos hablando de un montante total de 39 meses. Vale. Es un poco para que veáis cómo vamos haciendo bloques y vamos instando o bajando en función de eh, los hechos y de las sentencias y ejecutores que tenemos. No tenemos en cuenta la fecha del juicio. Sino que se tiene en cuenta la fecha de la primera sentencia firme. Vale. Espero que os haya ayudado. Un saludo. Chao, chao.